Esto es En Serio, y ella es Naki Soto. Él, Luis Carlos Díaz. Naki, hoy nos acompaña Amado Vivas. Amado Vivas es abogado, parte de la ONG Espacio Público, una ONG que en Venezuela se dedica a trabajar libertad de expresión. Con él queremos explorar cuáles son los límites de la libertad de expresión. Así es genérico, así amplio. Porque resulta que, por ejemplo, el humor trata de buscar los límites y ver cuáles son para jugar con ellos. ¿Dónde está el límite de eso, Vamos. No, ¿Me a mí? Tal cual, usted es el experto. A ver, lo primero que hay que poner en la mesa es que el derecho a la libertad de expresión es un derecho ideado no para proteger o defender las expresiones que son suaves, blandas, por así decirlo, sino que más bien busca proteger, le da protección especial a aquellas, a aquellas, a aquellas opiniones, expresiones que chocan a la gente. Aquellas especies quizás de las minorías también, que son chocantes, este, enardecedoras, generan polémica, etc. Entonces, esa es la idea principal del derecho a la libertad de expresión, eso es lo que busca proteger en verdad. De, de esta idea principal surgen un poco de estándares, un poco de lineamientos, un poco de principios que vamos a ir, obviamente, desarrollando y ver cuáles son los límites, ¿no? O sea, partimos del mismo principio de los derechos humanos. Ajá. <coughs> Perdón, que a la gente le parece normalísimo que lo viva un ciudadano ejemplar, pero cuando dices que un asesino en serie también tiene derechos humanos, es cuando le cae la lucha de ¡ah! ahí su universalidad. Exactamente. Ese Ocurre. Es el de universalidad. Okay. Que todo el mundo es acreedor o okay, que es sujeto pasivo de derechos humanos, es decir, sujeto de, de derechos humanos. Pero entonces le tenemos miedo a la libertad y decimos, pero no puede ser completamente libre tiene que haber un punto límite, ¿cuál es ese límite en libertad de expresión? <risa> a ver, hablando desde el punto de vista técnico, totalmente técnico y ahorita quizás lo moldeamos un poquito a lo común eh, para lo que dice la Comisión Americana de Derechos Humanos, y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que para establecer un límite a la libertad de expresión, cualquier límite a la libertad de expresión tiene que estar sujeto a un test tripartito. ¿Qué, son esos, qué es este test tripartito? Primero, el límite tiene que estar establecido en una ley formal. Es decir, tiene que ser una ley aprobada y discutida por la Asamblea Nacional o por el Parlamento del país. Segundo, el, esta ley tiene que, tiene que ir en búsqueda de principios democráticos. Es decir, tiene que ir en búsqueda de... de eh, aquellos valores democráticos que persigue la misma, la misma Comisión Americana, que son básicamente el respeto y el honor de las personas y por otro lado el, el respeto del orden público. Y tercero, la sanción, la sanción que establece esta ley tiene que ser proporcional al fin legítimo que busca. Es decir, tiene, eh, por ejemplo, eh, para ponerles un ejemplo básico, los delitos de información y desacato ya han sido superados en muchos países y han sido superados por, la, por los estándares internacionales de derechos humanos. Pero básicamente lo que se dice es que la acción penal, la vía penal, nunca es la válida para perseguir, perseguir delitos de opinión o delitos de difamación, injuria, etc. ¿Te acuerdas un momentito ah. que es difamación y desacato para cerrar ese punto? Básicamente los delitos de desacato son aquellos delitos en los cuales este, la persona, el, el, un ciudadano, pone en, eh, es el conglomerado de delitos... En los que incluyen difamación, injuria, vilipendio, etcétera, que son básicamente delitos utilizados para castigar opiniones. Amado, pero es, eso en una realidad como la venezolana es, es, es sencillamente, yo no sé qué calificativo darle, es como complejísimo, es decir, vivimos ante un Estado, ante un gobierno además que se ha auto eh, enarbolado la propiedad de decidir qué es lo legal y qué es, no, cuál es el límite de la libertad, cuál es el límite de la expresión, a qué llama vilipendio? a qué no. ¿Le, le importan tres pepinos algunas de estas formalidades y en consecuencia el asunto de limitar la vida en términos de expresión pública ha sido muy intenso para los venezolanos. Por supuesto, por supuesto. Este, es interesante también, que pasa que Aquí estamos en la prehistoria, ¿no? Este debate, este debate es un debate prehistórico, esto ya es un tema ya superado por muchos países, a pesar de que en América Latina todavía sigue este tema de los delitos de difamación y el uso de este tipo de delitos, sin embargo Venezuela quizás es quizás el más atrasado en este tema, ¿no? Este, lo, como les digo, es importante también recalca, recalcar que estos son delitos ya superados. Eh, de, el uso de la acción penal para castigar opiniones no es válido en ningún, en ningún, en ningún sentido. En ningún ¿Cómo sentido. es eso? La opinión entonces no puede ser judicializada. Exactamente, ¿Qué ¿Qué opinión, la opinión no es judicializable. Es decir, si yo, si yo emito una opinión mía, personal, eso no puede ser sujeto de debate o de controversia en un juicio. A menos de que, por ejemplo, yo eh, publique información a sabiendo que es falsa la doctrina, la doctrina de la real malicia. De acuerdo. Es decir, si tú te sientes ofendido, difamado por mí, tú tienes que ir, tú vas, tú vas efectivamente ante el juez, me demandas, pero cae cabe en tu responsabilidad, en su responsabilidad probar que yo, y, eh, tuve real malicia al publicar esa información que publiqué o ese, ese contenido informatorio que publiqué. Okay. ¿Qué es, que es real malicia? Básicamente tienen que probar que yo, a sabiendo de que la información era eh, falsa, la publiqué. Okay. O yo, este, obviando los criterios de, de, de, de periodísticos, de investigación, etcétera, y, y con negligencia periodística, que es difícil de probar, evidentemente, igual publiqué la información. Pero estás hablando de informaciones, no de opiniones. No de opiniones. Por ejemplo, si yo insulto, ¿estoy protegido por legislación de libertad de expresión? ¿Insultas a quién? ¿Insulto a alguien o insulto a un colectivo? Sí, sí estás protegido. Sí estás protegido porque es tu opinión. Ok. ¿Dónde digo no está protegido esto? Por ejemplo, cuando llaman delitos de odio, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que... Es un, es un tema muy vasto, ¿no? Lo que estamos hablando. El tema con los delitos de odio, incitación al odio, es que tienen toda una serie de características que tienen que probarse para que, para creer para, para efectivamente decir que yo estoy cometiendo un delito de incitación al odio. Por ejemplo, el contexto en el que, en el, en el, que el orador está emitiendo su discurso, sí. la posición del orador, el público a quien se dirige, la intención del orador... Porque muy bien yo puedo, yo puedo tener un discurso de X tendencia, pero eso no significa que porque después, después la, la, la gente que me sigue cometa delito, no significa que yo fue el que incité ese, ese discurso. Que, el discurso tiene que tener, eh, eh, fácticamente, realmente tiene que tener incitación, o sea, es decir, eh, órdenes, pues directrices. El ejemplo clásico, rayo machete salgan a matar a la gente con machete. Claro, en Ruanda. En Ruanda. Pero, por ejemplo, si yo digo, a mí la gente con lentes me cae mal o no me parece confiable. Opinión. Es mi opinión. Si digo, matemos a la gente que usa lentes, discurso de odio. Depende. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si tú le dices, matemos a la gente que usa, que usa lentes, a, un, a, una, a una tumulta, y efectivamente se tumulta después, va y lo hace, quizás sí, ahí sí. Igual hay, hay, hay, todo un hay, hay toda una serie de lineamientos, parámetros que hay que evaluar antes de, antes de uno decir que hay un delito de odio. Pero cuando no hay una orden, cuando no se está haciendo que la gente ejecute algo, entra en el terreno de la opinión y está. Entra en el terreno de la opinión, libertad de expresión, está totalmente, totalmente protegido. ¿A qué llaman expresiones eh, incómodas? Por ejemplo, si alguien se ofende, ¿ese ofendido tiene derecho a ponerme límites? ¿Cómo funciona no, porque justamente la libertad de expresión lo que defiende es expresiones incómodas, especialmente expresiones incómodas. Por, por, por otro ejemplo, aún vamos a ir quizás más, más profundo. Si yo emito una opinión o emito una información sobre un funcionario público, sobre el, el ejercicio de sus funciones, ese es un tipo de expresión que está especialmente protegido. La Corte Interamericana ha eh, sentenciado un poco de casos sobre el que tienen que ver justamente con el, el, los límites de la libertad de expresión. Pero vemos siempre en la práctica que son los funcionarios públicos los que utilizan estos delitos de desacato, difamación, injuria o gente cercana al poder para justamente callar opiniones. Okay. Entonces, gente cercana al poder. Gente cercana Venezuela. al poder. <risa> gente cercana al poder, exactamente. Entonces estos delitos de desacato lo que hacen es... Es raro, por ejemplo, en Venezuela es raro que... que llegas a una sentencia firme, pero el solo proceso ya es una, una sentencia en anticipa, sí misma, claro, claro provisión de salir al país, presentación cada ocho días prohibición de declarar a medios y para de contar ¿tenemos humoristas presos en Venezuela? humoristas en sentido estricto no pero tenemos el caso de Ricardo Barón y Carlos Prieto este, los bomberos de Mérida de hicieron, Miria, claro. hicieron el video del burro, así es no sé si se acuerdan este Un caso interesante porque ellos en principio estuvieron sometidos a un. A, a, están estaban sometidos a juicio penal, pero la primera calificación del Ministerio Público era el delito de incitación al odio de la ley contra el odio, que al final son 20 años, ¿no? Lo que está en ese delito. O sea, sí. es mejor matar a alguien que, que, ir, que ir preso por ese delito. Sí, le recordamos a la gente que en este caso de los dos bomberos en Mérida son dos personas que agarran un burro, lo pasean por la estación de bomberos y lo tratan como si fuese el presidente de la República. Exacto. Eh, y la ley contra el odio que mencionas, una ley que no cumple con los estándares de la CIDH, porque Exacto. además no fue aprobada por el Parlamento Exacto. Nacional. La, el primer el, el primer parámetro, ser aprobada por el Parlamento, punto. Entonces es interesante porque ese video es entra en libertad de expresión y entra en libertad de expresión sobre la gestión pública de un funcionario, porque a pesar de que es humor, porque ahí está criticando que la, las malas condiciones en las que estaba el precinto de bomberos, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Los bomberos siguen ajustados efectivamente al proceso penal. Se les cambió la calificación porque meter ley contra el odio de alleno en un proceso penal, a pesar de que se hizo, se hizo mucho ruido y todo lo demás, es muy mal visto. Entonces cambiaron, cambiaron la calificación a vilipendio, claro. que es igual de basura, hablando clarillano. ¿no? Pero efectivamente siguen, siguen sujetos del proceso. Este es un proceso que seguramente se va a alargar ad infinitum. Nunca van a tener una sentencia firme. Están eternamente en una sentencia anticipada y en este caso que nos convoca amado en, en el ejercicio de una dupla que está haciendo humor y que en el marco uh, de ese ejercicio bueno termina citando a un tercero en este caso el nombre de un tercero de un menor de edad y hace un juego con su nombre, hace, hace, aprovecha la semejanza fonética, que además obviamente es un asunto de inventiva claro. en el momento, no responde ni siquiera a guión, a guión, sino que una vez que es mencionado el nombre, el, el sujeto hace como la conexión fonética y dice ah, vamos a echar broma. Con una de las consignas más repetidas por la oposición venezolana en 20 años de chavismo. Gracias. Ah, y juega con eso. Y echa broma con eso. Y de repente esta historia hace, pero, el giro de los giros. Eh, se está hablando del nombre de alguien. Ajá. ¿Eso es delito, delito no, de expresión. No, es un chiste. Entra en libertad de expresión. Y... y Sinceramente, o sea, para serles totalmente sinceros aquí, yo no veo por qué estamos discutiendo. O sea, esa, esa expresión ni siquiera es chocante, no es, un, no es un tipo de expresión que quizás pueda chocar, aborrecer. No, no o sea, es, entra efectivamente en libertad de expresión, pero no claro. es algo del otro mundo. O sea, es, es un chiste común, sencillo, normal que se hizo y mira, claro. estamos sujetos a, a, este, a este debate estéril. Y, y a este chamo, al, al muchacho que echa broma, eh, le ofrecieron golpes. Uh -huh. eh, Ahí hubo una cosa, no sé, este tipo, no sé, se metió unas, unas dosis sí. de, de pasado y decidió, ¿sabes?, que él iba a buscar una espada para redimir el honor de su familia. Es interesante porque también el Chibiri Polar hizo un chiste sobre el, el, el nombre que iban a hacer al niño, que iban sí. a poner al niño. Y normal, no sé por qué en este, en este momento preciso quizás afecta choca, ¿no? Claro. Es raro. Para explorar otro límite del, del humor, otro posible límite cuando se hace humor negro, por ejemplo, sobre personas con discapacidad, sobre colores de piel, sobre estratos sociales, uh -huh. dónde sí, dónde no, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Lo que pasa es que nos, nosotros trabajamos con, con el, la Comisión Americana, la Comisión americana de Derechos Humanos es como, el, por así decirlo, este, el pacto tratado que da una protección más amplia al derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, cada país tiene su realidad, ¿no? Y cada realidad es distinta. Ya Por claro. ejemplo, el derecho a la libertad de expresión en Europa es más, quizás más limitado en estos temas, en estos temas de, eh, el discurso de discurso de odio, este, los extremos, pues lo que hablamos de los extremos, este, ataques a minorías. Sin embargo, yo me apego a los estándares de la Comisión Americana y para mí, si... O sea, cualquier, cualquier, cualquier expresión de cualquier persona es válida. Siempre y cuando, evidentemente, por ejemplo, si yo publico, como les dije al principio, si yo publico información a sabiendas que es falsa, evidentemente tengo que, yo, yo tengo que responder ante la ley, por eso, ¿no? Sin embargo, en principio, las opiniones no son judicializables, las opiniones son válidas, este, siempre y cuando, evidentemente, no entren en, un discurso de, en, el, en, lo, en el tema del discurso de odio, no sean directamente dirigidas a menoscabar una minoría, etcétera. Puede ser, se disculpa, los... L, puede ser adaptativa, es decir, a, a mí me sorprende el, el alcance que puede tener el humor uh -huh. uh, sobre la negritud si lo emite un negro que cuando no. La si bien. lo está haciendo, no sé, y lo sabes en, en todos los programas de humor norteamericano, en las mayorías de las producciones de películas, cómicas norteamericanas de negros, se explota el tema. Uh -huh. El tema de la diferencia socioeconómica, de las diferencias socioeducativas, de la fealdad, de lo que sea. Cualquier sea el límite el que estén explorando desde perspectivas a veces muy, muy oscuras. Muy y sin embargo, por ser un negro el expositor, no hay problema. Uh -huh. Lo que pasa es que es bueno que eso pase, porque a pesar de que sea humor y uno lo pueda tomar a la es poner en la palestra, poner en el debate, un tema que quizás es un problema. Y así debatimos y así superamos los temas. Si no lo debatimos, ¿qué pasa? Se mantienen oscu a oscuras, se convierten en, en, en un tabú y después el tabú surge. Y ay, no está este tabú? ¿Por qué apareció ahora? Ok. Nico. Entonces, los, los temas hay que debatirlos y hay que, hay que ser lo más abierto posible a las opiniones. Y es, y es, la, misma, es la misma sociedad, o sea, no tiene sentido acudir a un tribunal o acudir a un juez o acudir a una instancia pública para dirigir una controversia que tenga que ver con una opinión. Es la misma gente a la que se tiene que entender y tiene que debatir sobre los temas. Entonces, hablemos también de la libertad de los ofendidos. Si hay una expresión que a mí no me gusta, que me duele, que me ofende, que es cercana a mí, porque tengo, bueno, soy discapacitado, tengo familiar discapacitado, o soy de color azul y están haciendo un chiste de la gente de color azul. O, bueno, se están metiendo con algo que, que a mí me pega. hasta dónde puede llegar mi acción. ¿Yo qué puedo hacer? Hay también una serie de pasos establecidos, este, para que se me lo olvidado decírselos. Está la réplica y la rectificación. El ofendido pudiera, bien, como se decía antes quizá en los periódicos, pedir un derecho a réplica. Y decir, mira yo quiero, yo quiero mi derecho a réplica porque me siento ofendido por tal expresión. ¿Eso es válido en todo, incluso un espectáculo o no? Uno lo puede adaptar al medio, al medio en que se mueve. Okay. quiero otra opción hay? Es que la vía judicial no es válida. Okay. La vía judicial no es válida para... No, no, no, no puede ser la vía. No o sea, yo puedo, vía. yo puedo no consumir ese contenido. Puedo decirle a mis amigos que no lo consuman. Exacto. Puedo protestar porque ese contenido está pero no puedo eliminarlo. No. Es decir, hasta ahí llega. ¿sabes? Hasta ahí llega, exactamente. Lo que pasa es que es la misma sociedad la que tiene que debatir internamente y depurar, si quiere, ese contenido. Explico. Si yo quiero, si, yo, si, si la sociedad piensa en su conjunto que ese chiste estuvo mal, entonces lo que tiene que hacer es dejar de ver el podcast. Ahí no, tiene, ahí no, tiene que, no se tiene que acudir ni a vía judicial, ni había vía penal, ni, y, ni solicitar que se elimine el, Bueno, se, se, se podría solicitar que se elimine el contenido, pero no hay una obligación específica de la persona que montó el contenido de eliminarlo y en este caso este ofendido porque se habló de la gente azul y él es azul y le ofrece unas pescosadas al muchacho que hace el podcast si cuando le meta la pescosada y le huele un diente ahí si sí entramos en la vida ah, claro eso sí es un delito o okay. es un delito claro por supuesto si le causa un daño es un delito ok y cuando no es él sino que es el estado ¿Es el Estado que de pronto va y, y de pronto te cobra impuestos o te cierra el show o dice, bueno, usted no puede hacer esto? Bueno, o te, o te encarcela. ¿Estamos ante una violación de derechos humanos? Sí, técnicamente sí. este sería una violación indirecta de libertad de expresión porque por vías indirectas te están te están atacando tu libertad, están, están intentando cercenar tu libertad de expresión por una expresión anti, an, anterior. Ok. Es un... Cuando hablamos de este tipo de en este terreno de, de personajes quizás cercanos al poder este, y las posibilidades de, de, que, de que utilicen el poder para atacar a, a, a terceros. Es difícil quizás a veces este, hacer el hilo conductivo, ¿no? Pero igual a veces se puede ver, básicamente. Y se puede, evidentemente, si, está, si, si, la, si el ataque está destinado a, a callarlo, a eh, incapacitarlo este, humorísticamente a cancelarle shows, etcétera, evidentemente es, una, es un sesionamiento a la libertad de expresión. No, es que a mí me parece inspirador, Amado, que insistas en, en el tema que una sociedad tiene que sentarse y dirimir esta historia entre sí misma, pero cuando el propio Estado se presenta a sí mismo como el dador punitivo, como el señor de todas las verdades y el que va a estar cerrando locales y cierra estacionamientos como colegios y multa clínicas y multa gente y, y todo, todo el aparato público se, se volca hacia lo punitivo. Persia, le haces más compleja a la sociedad que se permita a sí misma reflexionar sobre temas que pueden ser complejos. Sí, y bueno, yo sé que Twitter no es el país, este, pero uno a veces lee unas opiniones en Twitter que son como... Wow, o sea, uno dice, de verdad, esto, esto, esto forma parte de la palestra del debate, o sea, gente pidiendo que, bueno, el señal debería, conatel debería, deberían revocarle X o Y, o sea, hay, hay como, hay como es, esa, esa costumbre de, de decir si nos gustó no nos gustó, si no nos gustó este, no consumirlo y ya, que uno lo consuma, otros no se perdió, entonces uno siempre busca como el papá fiscalizador el pues. populismo punitivo ¿Ah, el Así populismo es? punitivo sí. Sí mismo. papá Estado, jódelo pero nos dicho? acaba de pasar en el aeropuerto a alguien que como cosa rara se le retrasó el avión y el café estaba, no me preguntes a cuánto estaba el café grande y le pareció una obscenidad y pidió que llevase sí, es que... a la Zundé porque eso era inadmisible sí, un en café en grande el, a tanto en, en nuestro imaginario está metido eso Bien profundo. Y eso, eso es algo que hay que superar. Amado, ¿qué leemos para entrar en este tema sin ser abogados? ¿Qué leen para entrar en este tema sin ser abogados? Sí, señor. <risa> eso es difícil. Pero, ¿saben que a, a mí me parece muy interesante los casos específicos. Por ejemplo, hay un caso muy... Me muy interesante en, el, en Ecuador, El Mundo. este Es un periódico que básicamente sacó una caricatura de Correa diciendo... Eh, dictador, pues básicamente una caricatura de Correa y en la que decía que él era dictador. El, el universo. El universo, Claro, Yo, yo les di clase el a ellos en Guayaquil, Ajá. sí, sí, sí. Tienes razón, el universo. Entonces es que básicamente Correa lo que hizo fue demandarlo por vía, por vía civil, sí, claro. pero ¿qué pasa? Está bien, lo hizo bien en teoría por vía civil, pero la, la, la, la multa que le puso el, el tribunal al periódico era una multa de algo así como de 30 millones de dólares. O sea, una cosa que en la práctica es impagable y claro. está destinada a quebrar el medio. Claro. Entonces es interesante leerse los casos específicos claro. contra la libertad de expresión. porque Y cómo fracasan. Y cómo fracasan, ese, claro. Ese porque problema. al final siempre reculan. Claro. Pero someten a la persona a un martirio. Sí, sí. Innecesario. Amado, muchísimas gracias por gracias. acompañarnos. Él fue Amado Ibas, abogado, parte de la ONG Espacio Público, que trabaja con libertad de expresión. Él es Luis Carlos Díaz. Y esta belleza es el Soto. Esto ha sido en serio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pueden ver muchos más contenidos en patreon.com slash /naki. Naki Luis Carlos, todo pegado.